Las declaraciones fueron ofrecidas por Gregorio López, residente en el sector Mamatingó de este municipio de San Francisco de Macorís, donde recientemente ocurrió un incidente donde dos personas resultaron heridas. Esto por la disputa de solares invadidos. Hay una persona pago por David Tavera. David Tavera es el, el encargado de la constructora Los eh, en el sector Mamatingó, quien tenía esa tierra en posesión. Eh,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 Amañado. Nosotros exigimos que el pueblo sepa, las autoridades y todo el mundo, que nosotros, Valor y el sector Mamá Tingo, primera y segunda etapa, no tengamos nada que ver con esos terrenos de ahí para arriba, de, del hoyo para arriba, nada que ver, porque ellos están agregando la esperanza, vuelvo y repito, y un plan hecho de ocupar todos los terrenos ya urbanizados en la parte de arriba para entonces decir que somos nosotros los que estamos ocupando esos terrenos. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.